La aguja de Fortnite está emitiendo ruidos y parece que algo extraño se esconde dentro. ¿Qué pasa, familia? Espero que todos estéis súper bien en el día de hoy. Yo me acabo de comprar una nueva gorra. Ya sabéis que a veces estoy con la roja y no les he sacado ni siquiera ni la etiqueta. Y es que amigos, nos ha llegado una filtración de Fortnite demasiado loca ¿Quieres descubrir qué es lo que se esconde dentro de la aguja de Fortnite? En este vídeo vas a verlo y vas a comprobarlo, vas a escucharlo y además vas a comprender qué es lo que va a pasar esta temporada Pero antes de nada os tengo que pedir un pequeño like en el vídeo si os gusta el contenido De verdad apoyáis muchísimo con un pequeñito gesto como un like Si no estás suscrito todavía, necesitas estar suscrito al mejor canal de teorías, mejor canal de filtraciones, de avances. De información de Fortnite. Así que suscríbete para estar enterado de todo lo que vaya a suceder en el juego. Código en la tienda de Fortnite, Mister de Neox. Aquí lo tenéis. Muchísimas gracias a todos los que apoyáis. Y de verdad, chicos, apoyáis muchísimo si metéis el código en la tienda de Fortnite. Podéis pasarme vuestras compras por Twitter o por Instagram. Que siempre os voy a responder. Y sin más tiempo que perder, en el día de hoy voy a enseñaros ya de qué se trata esta nueva filtración. Así que, amigos, vamos allá. Hey, antes de empezar con el vídeo me encantaría deciros que ya sabéis que G2A es sponsor oficial del canal, patrocinador y además gracias a ellos podéis conseguir todos los videojuegos del mercado al mejor precio porque tienen descuentos todos los días, tanto en accesorios como en videojuegos como en todo lo que necesites en su página web, lo encontrarás. Con descuento y encima con mi link creo que todavía tenéis más descuento Todo súper rápido y 100% fiable que es lo más importante Compra más barato y segura ahora en G2A Link en la primera línea de la descripción Ahora sí, vamos con el vídeo Así que no podía ser diferente Comenzaremos hablando del punto cero Ni mucho menos ha desaparecido el punto cero ya para siempre Amigos, si recuerdan, el punto cero está oculto dentro de la flecha, protegiéndolo para que no explote, pero parece que algo interesante está comenzando a suceder en el interior de la aguja, nuevos ruidos han sido encontrados en este lugar y además puedes oírlos tú en el juego online ahora mismo. Así que todos muy atentos porque, por primera vez, vamos a escucharlos. Uh, estos ruidos son realmente escalofriantes ¿Qué será lo que está comenzando a suceder ahí dentro? Parece que es como el sonido de cristales con el punto cero dentro O es pues una mezcla entre los cristales de punto cero y el propio sonido del punto cero, ¿no? Algo así me, me ha parecido Qué locura ¿Pero qué tal si les digo que el sonido que emite la aguja a cada rato puede ser distinto? ¿Se fijaron bien en que se oye el sonido de una mujer cantando? <ríe> sí, es real. Volveremos a escucharlo y quiero que presten toda su atención. De fondo se escucha una voz femenina cantando o tarareando algo. Vamos a escucharlo de nuevo. Si escucharon bien, sabrán que lo que se escuchaba era algo parecido a un canto coral o algo así. Súper, súper flojito, pero si paran a escuchar, se escucha perfectamente. Algo como... De fondo. Todo el rato os prometo que es algo súper extraño y que de verdad he alucinado cuando he escuchado esto. Amigos, antes de seguir con el video tan loco, quiero que todos vengan a seguirme a mi Instagram y a mi TikTok ahora mismito. Cojan su móvil y vayan a seguirme a mis redes sociales, que subiré hoy nuevo contenido. Vengan todos a seguirme. Después de oír lo que está haciendo el punto cero, después de escuchar las voces que salen del punto cero, hemos seguido analizando, pero no todo queda aquí. Parece que hemos encontrado nuevos archivos del juego que son relacionados con la aguja. Y los sonidos que próximamente llegarán al juego han sido encontrados en los archivos secretos de Fortnite. Y amigos, son realmente aterradores. ¿No me creen? ¿Qué creen que podrá ser esto que van a escuchar ahora mismo? Coméntenlo en los comentarios. Claramente se trata de un monstruo Dios Claro, pero... ¡Clarinete! ¡Joder! No tengo pruebas, pero tampoco dudas Creo que vamos a empezar a revivir algo del capítulo 1 Que a todos nos encantó ¿Acaso recuerdan el evento de Pico Polar, verdad? Fuimos el primer canal en adivinar y filtrar que un monstruo se escondía en su interior. ¿Acaso volverá. A pasar algo similar? Quiero saber vuestra teoría. Y es que después de que Fortnite haya introducido. Un gran monstruo como Katus. Es muy posible que para este capítulo. De nuevo. Vuelvan a introducir un nuevo monstruo. Algo distinto. Y no será Katus. Será algo similar. Un gran monstruo con otro aspecto. Así que realmente. Parece que un monstruo será el protagonista de nuevo de esta temporada de Fortnite. Después de todo esto, ayer en el video que están viendo ahora la etiqueta justo arriba en su pantalla, pueden ir a verlo por si no lo vieron, hablamos acerca de que muchas de las ubicaciones nuevas de Fortnite, muchas de las ciudades, están comenzando a hacer barricadas en las entradas de la ciudad. Por algún motivo, creemos que es porque se trata... De que se están protegiendo de la radiación que emite la aguja y así poder bloquearla. Pero en el video tienen todo súper bien explicado, así que si no lo vieron se lo dejo para que puedan ir a verlo, que seguro les encantará. Amigos, estas fueron las filtraciones por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video y si es así recuerda dejar tu poderoso like que eso apoya. Muchísimo y por favor déjame tu teoría en los comentarios porque os leo a todos Así que chicos espero que pasen muy buen día y gracias por vernos un día más Nos vemos mañana con un nuevo video ¡Chao!